Hey ¿Qué pasa, Claro Parceros, Claro Mamacitas? Como siempre, tengo grandes invitados y hoy no es la excepción. Me vine aquí por primera vez a hablar con el Jayco, Jay Cortés. Bienvenido a Claro Música, hermano. ¿Cómo estamos? Muy bien, contento, contento de estar aquí en Bogotá. ¿Sí, Bogotá? ¿Muy frío, Bogotá? No, esta es en PR. ¿Tú vives aquí? Ya no sé por qué tienes ese que Estaba haciendo frío, Oye. ¿Ya habías estado en Bogotá? Sí, había estado una vez No mucho Como que no, no había ido, No he conocido Bogotá en ¿No? su plenitud Tienes que revisar Si te gustan más las rolas O las paisas o sea, Esa es una tarea Que tienes que hacer en el Voy a recorrido <risa> Oye, Jeyko Qué chima que estés aquí Antes de hablar De todos los shows que hay De todos los éxitos Que has tenido Y todo eso Yo quiero hablar En qué momento Jeyko empezó con la música O sea, de verdad Yo te vi chamaquito y cantabas Había una evolución Por así, ¿Cuántos años fue eso? Bueno, empecé De verdad A hacer música A los 11 años okay, sí. tu papi te dijo, este man, este es no. Disperso, pones, no, no, fue algo que nació en mí. Como que cuando empezó la cultura de reggaetón y vi el disco de Don Omar, me inspiró demasiado y, y ya sabía que eso es lo que quería hacer. Y pues ella rapeaba y me enseñó como que cómo hacer una canción y desde ahí en adelante todo desde fue... Sí. Empezaste a hacer como popcito, ¿no? Bueno, empecé en reggaetón y después me involucré en el pop. Y me ayudó mucho, me ¿Por qué? Ayudó porque me ayudó a, a expandirme musicalmente. Yo producía y lo grababa y hacía las canciones. Yo ah, ¿sí? so, aprendí a hacer pop rock, a hacer, aprendí a hacer rock, a hacer, aprendí a hacer pop, aprendí a hacer, hacer música. Todo que no fuera reggaetón. Y entonces me ayudó mucho y desde ahí empecé a, a, a como que a entonar y encontrar mi flow. Yo digo que sin esa etapa no hubiese encontrado mi flow que pero tengo bueno, hoy en día. Cuando hablas de flow, es de ese color de voz característico de Jayco, pero que tú te grabas ahí y decías, va a ser así. Oh, oh, oh, oh, eh, ¿o grabo? No, no, como encuentra el flow? Porque es que muchos artistas, hay mucho, hay mucho talento, Jayco. Es difícil, es como que una tarea, de verdad. No te puedo decir cómo uno encuentra el flow. Es viviendo y... Tienen que encontrarte a ti mismo para encontrar tu flow. Para encontrar tu flow. Vea, J.C. Goelos, señores. Ahí está, sí, señor. Consejo de <risas> Jayco. Oiga, Jayko, y en el momento de, de, de la sonoridad en el tema eh, urbano, que ya hay también un sello en el tema de, de, de los beats y todo eso, ¿en qué, ¿con qué canción crees tú que salió ya a relucir Jayco con su identidad? Yo diría que fueron No Me Conoce y Daquiti. No Me Conoce fue una etapa de mí y Daquiti fue otra etapa de mí. Eh, Muchos temas, pero esos fueron los dos, los, los más dos que que, que que marcaron. ¿Qué aportó J Balvin a, a, a esa carrera de J Cortés? Mucho, de verdad. Yo creo que uno de los primeros... El primer artista, aparte de cualquier puertorriqueño que me apoyó y creyó en mí, vio mi visión, fue Jay Balvin. ¿Sí? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo, cómo fue cómo fue Fue gracias tomar? a Sky. Sky me mandó a buscar me a, a Medellín. Y él, hicimos varias canciones y se la envió a Balvin. Y él le encantó. Y después conocí a Balvin. Y desde ahí. Desde ahí ¿Y la relación hoy en día cómo es con Balvin? Ese es mi hermano. Yo ah, lo amo mucho. Yo lo quiero mucho. De verdad que me apoya mucho. Me, me, me da muchos consejos. Y de, genuinamente lo amo y lo quiero mucho. Es una buena persona. Oiga, qué chimba. Oiga, Jacob. Algo que pasa y es que. ¿Cómo, cómo te va a ti en el tema de, de cuando vas a sacar una canción? ¿Te gusta escribir la vuelta? ¿Te gusta que te pasen propuestas? Es como, como ese momento de Jacob. Porque sé que, que digamos que con Daquity, tú tuviste que ahí escribiste con Mora. Y todo eso, pero ¿siempre te gusta estar ahí en el lápiz de los temas o como es? Claro, siempre, siempre me encanta, me fascina estar involucrado en todo, en la música, en los videos, en todo, pero también me gusta compartir mucho con, con gente que tenga, que haga buena música, ¿entiendes? Y, y con lo poco que hago música es con Mora y, y varios más, pero son bien poquitos. Tomé poquitos. Tomé un poquito. O sea, para pa que, pa que suban al nivel. Tomé poquitos. O sea, los super saiyanes tienen que ser ahí. <risa> ¿Sí, no? Exacto, está ahí que exacto. Tienen que ir para la bola y Tienes todo eso. Pero el momento que te encerraste, te encerras con Mora. ¿El instrumental ya tiene que estar listo, cabrón? ¿O, o la, es la melodía, la, la okay. melodía. La melodía, eso, la melodía tiene que ser... Ya tiene que estar ahí. En verdad, yo siempre que escucho que me inspira algo y me inspira a sacarle letras es ¿eh? porque la melodía está imposible. Y ¿sí? como desde que te escuché no. Medusa, el fan, fan, fan. Fun, fun. Uh, huh, bien bien. Dice, este, el, fan, fan, ya algo que tú dices, teatro, ¿entiendes? este digo, dice teatro, ¿entiendes? No me que conoce, como hace... okay. que todo, ¿entiendes? Cómo se siente fan, fan, fan, fan. Como que es, es la melodía, la melodía es bien especial La melodía tiene que ser bien especial ¿Cómo ves en ese momento o sea, a Puerto Rico en su industria musical? Si están saliendo unos chamacos, si están pasando cosas en Puerto Rico, ¿y cómo lo ves en comparación también a Colombia? Eh, Colombia tiene sus propios artista tiene su propia cultura, tiene su propio movimiento ya, también Argentina República Dominicana, tanto como Puerto Rico, me llena de mucha alegría que cada uno tenga su cultura y tenga su, su gente, ¿entiendes? y su movimiento, que un país tenga su movimiento, es muy importante, ¿entiendes? Así que me siento muy contento por eso, en Puerto Rico siempre hay mucho talento nuevo, siempre hay ese espacio, pues, ese talento nuevo, y la gente le encanta escuchar gente nueva en Puerto Rico y darle la oportunidad. Así que, cada vez que veo gente nueva y, y, y talento nuevo me veo a mí mismo, me veo a mí mismo porque no me siento como un viejo, me siento como oh, que wow. un pilar, ¿entiendes? Uh -huh. Me llena mucha alegría, ¿entiende? Y, y los veo y, y son tan jóvenes que, que yo digo, wow, ¿entiendes? Me recuerdo cuando yo estaba ahí y, y, joseando y joseando y sigo joseando entiendo porque la joseo nunca para pero es un joseo diferente cuando está comenzando y me llenaron mucha alegría qué tan importante, tú ahorita decía vienes de abajo, has camellado y todo eso, muchos artistas con un sueño, en algún día ser como Jay Cortez. Pero, ¿qué crees que fue más difícil cuando nadie te creía, cuando nadie te la daba o Si sea, había alguien o no había dinero, o sea, ¿cómo, ¿cómo crees que lograste salir de ese momento donde hay miles de artistas ahí, con alguien que creyó en ti? De verdad, tú... la consistencia, la fe en mí, porque sí, podían creer mucha gente en mí, pero esto lo hice yo, me podían dar la oportunidad y presentarme a las personas, pero sí, yo no me levantaba todos los días y yo no grababa los temas y yo no escribía los temas, y yo no me salía a vivir, y yo no salía a disfrutar, y yo no salía a conocer el ambiente, y a conocer las palabras, y a conocer lo que la gente está pasando, no iba a llegar nunca, a sobre el trabajo está en mí. Y el trabajo está en cada artista que quiera llegar, una compañía te puede dar la oportunidad, pero no te va a llegar a donde tú quieres, tú como artista puedes llegar. So esto me lo debo a mí, estoy bien agradecido y también obviamente a las personas que me dieron la oportunidad, pero sin mi talento y sin mi esfuerzo y Buenas sin yo levantarme todos los días, no hubiese llegado aquí. ¡Wow! Ahí es ver, es ver, esto queda, es consejos para todos los artistas. Oiga, Timeless, Pechita aquí en Colombia. Timeless en Tour, vamos a estar en Medellín, vamos a estar en Barranquilla, vamos a estar en Cali y vamos a estar en Bogotá. ¿Ansioso, nervioso? Emocionado, emocionado, estaba, estaba loco de venir para acá, para Colombia, hacen mucho tiempo obviamente una plaza muy buena muy grande y tengo muchas fanáticas de aquí así que súper contento que voy a tener la oportunidad de conocerlo de cantar todos los temas que no he podido cantar de enseñarle en mi show y de regresarle todo el apoyo y todo el cariño que me han dado sin yo estar aquí. Oye qué diferencia crees que hay hoy en día del reggaetón puertorriqueño al colombiano? La misma diferencia que hay del colombiano al argentino cada uno tiene su cultura cada uno tiene sus palabras cada uno tiene su helica y su movimiento y eso es lo más lindo ¿me entiendes? Yo poder decir una canción en la para o manín o pinche, ¿entiendes? Son cosas que conectan la cultura y, y es bien bonito cuando cada uno tiene su movimiento. Hoy en día, ¿cómo es tu relación con Bad Bunny? Pues Bad Bunny y yo, normal, siempre que vamos para el estudio, hacemos cosas duras. Él tiene su carrera, yo tengo mi carrera, la gente siempre, la gente piensa que porque a veces uno hace miles de ocasiones con una persona, hace éxito, son como que los mejores amigos, los mejores hermanos. Y normal, lo los lo primordiales siempre es tenerle respeto y la empatía y el cariño y, y él siempre me demuestra mucho respeto, igual que yo a él, es una persona, un ícono, ¿entiendes? Mm -hmm. una persona que ha abierto el camino para, para los artistas raros, para la ah. gente diferente, como también Balvin ha, ha abierto ese camino, y hay mucho hay muchos artistas, es que el género estaba eh, muy inculcado en, en el, machismo, el machismo, en el rapero eh, en el, yo yo sé, no la calle, la, así, la, así, la así. prenda y no, así, ya entiende, ya, hoy en día seamos pantalones, encima de la rodilla así haga ¿no? frío Normal, aunque haga frío y, y gracias a Dios la gente nos acepta así, así que eso eso es Ay, gracias sí. a artistas así, siempre Oye, se le debe dar su respeto. Voy a ser el abogado del diablo aquí en Colombia, obviamente todos ustedes son y en muchos países Oye, yo te tuviera que poner aquí a Noel aquí a Bad Bunny, cabrón Y tienes solo que escucharlo a uno hoy A quien escucha, Jacob a ninguno <risa> y yo me escucho a mí cabrón no ah, me escucho a mí o sea un parcarajo a Bonnie y a Noel no embuste en embuste en son mis hermanas son, son, son personas que quiero mucho pero si me si, si me dieran a salvarlo a ninguno son, son, son personas que quiero mucho papi pues escucho no voy a escoger ni a ti ni a ti papi porque los quiero mucho así. voy a escoger, mami será que alguna vez vamos a escuchar ahorita reciente una canción de los tres uno nunca, difícil, cabrón, uno nunca sabe difícil cabrón Nunca sabe. Uno no, no nada, nada es difícil, es difícil ¿no? ni imposible uno nunca sabe ponerle todas las manos de Dios si pasa pues pasó y, y si pasa pues pasa Oiga, eso va a ser increíble Todo lo que está viendo Jay Cortés En su música eh, Grandes éxitos 512 No me conoce Ah, Kitty Pero ya acabaste de sacar un tema También que está rompiendo Pero bueno Esta es mi sección De Next 5 Cinco cosas Que no le puede faltar A Jay Cortés En una buena canción En un palo Como estaba diciendo En un palo super saiyajin Que tú digas En la producción En la letra algo. Una melodía cabrona Uno Una batería dura dura ¿Duras es que, que, que, que, que prendan retumba. de perreo? La melodía. Ya la dije. La, la melodía me... uno, sí, la batería la dos. dos Ajá. Un coro estúpido. Ok. ¿Estúpido es, que, que, que es bien juqueado o Sí, estúpido es como que duro. Duro. Un verso estúpido. Un verso estúpido. ¿Que empiece con el verso o que empiece con el coro? No, con el coro, definitivamente. Tienes que agarrarlo por el... Por lo que arranca primero, tienes que agarrarlo. Y un video cabrón. Oiga, listo. Vea, esas cinco cosas que nos pueden faltar una canción dura de Jay Cortés. Oiga, papi. Para finalizar, el top 3 de producto. ¿Cuáles son los productores favoritos de Jay Cortez del 3 al 1? ¿El número 3? Tiny. ¿El Tiny primero okay. o el tercero? Primero. ¿Segundo? Yo. tú <risa> ¿Pero tú, el CPL qué? Ableton No, yo como productor. Y Hayes. ¿Y el top 3 de artistas? Bob Marley, Cultura Profética y Post Malone. ¿Y Post Malone? ¿Hay ningún colega por ahí? ¡No joder. Oye, esa play de este cabrón por hijo de pucha oiga papi venga pues nada aquí subo jay cortez con nosotros aquí en claro música muchachos nos esperan todo lo que viene ahí en timeless vamos a mirar a ver si llamamos fanáticas ahí no hay un concurso estamos escogiendo el talento local así que cada uno que, que quiera ser parte vayan a mis redes y estén pendientes a mis redes que tenemos toda la información ahí estamos pendientes a todos los videos así que a todos los videos así que, no que siga, ahí está no el jay cortez porque tú sabes que no me sigue no me sigue así que vamos a rapear aquí <risa> él no quiere rapear tú rapear tú yo nos despedimos aquí con la despedida, jay Ahora las alas. Me sigo o no me sigo todavía la presión. Esto es claro, música TV. Ah, eso me, Pero es que no hiciste las alas, papi. Ahora las alas. Ah, ah. Claro, música TV. No importa en el cuerpo, tú sabes cómo es.